Bueno, que, eh, que sepáis que estamos aquí, pues eh, parte gracias a Javier, pues sabemos que DEBUD es una buena escuela, eh, Javier colabora con nosotros, sabéis que es coach, y colabora con nosotros en todos los temas de orientación, y, y hemos visto la oportunidad, de, había muy win, ganar por ambas partes, de presentar aquí lo que hacemos, de ofrecerlo, ¿no? Y me gustaría, que, antes de nada, pues presentarnos a las personas que están hoy conmigo, que van a colaborar y van a repartir, eh, pues eh, juego en, en, en taller que vamos a hacer, y es por un lado Sergio Fernández, que está, es abogado y, está. <ríe> y máster también de recursos humanos, está haciendo sus prácticas con nosotros, tiene una experiencia propia en la asesoría legal y está haciendo las prácticas tanto de selección y orientación. Son dos áreas muy unidas, ya lo venimos. Y Dinora, que tiene cinco años, bueno, es eh, relaciones industriales de carrera está haciendo el MBA aquí con la, con la Dirección de Recursos Humanos también y tiene cinco años de experiencia en consultoría de Recursos Humanos eh, y además sobre todo en desarrollo de competencias, está muy ligado en, a, a selección y orientación, ¿no? y está todo... porque en el fondo siempre hablamos de competencias. Bueno, y ahora no está haciendo prácticas, o sea, está haciendo prácticas, pero bueno, ya como una experta, o sea, ha sí, empezado haciendo prácticas, tanto en el área de selección como orientación también. O sea, lo que pasa es que su experiencia da que el valor que aporte sea muy grande, ¿no? Bueno, y una vez presentado, aquí maestra con nosotros, casi vamos a empezar. Vamos a empezar con una presentación muy rápida de nuestra empresa, pero para que veáis qué, qué hay detrás de orientación, porque suena como así como una cosa muy etéreo, todo el mundo lo hace, os encontraréis en la web miles de, miles de ejemplos de cómo hacer un CV, de cómo eh, prepararse para un entrevista de trabajo, entrevistas en inglés, ni meta, no sé qué... Bueno, pues nosotros le ponemos orden a todo eso. Entonces, Empezamos, y si no te importaba, Sergio, en decir que os ayuda, ayudamos a los profesionales en la parte de la orientación a poner en valor su potencial. Ofrecemos soluciones completas y pragmáticas, o sea, no nos quedamos dormiendo en una cosa, no, con la visión de conjunto. Y con, lo que hacemos es combinar la orientación individual, porque cada persona es un caso, su meta es una meta, como es es distinto a otra persona, con talleres grupales, totalmente pragmáticos. Eh, contamos con el conocimiento y habilidades lo hemos hecho antes, lo hemos hecho grandes multinacionales hemos tenido que recolocar a distintas personas ya sabéis que hay momentos de crisis pues toca recolocar, pues lo hemos hecho con éxito en una gran compañía, por ejemplo en Price en IBM también lo hemos hecho por interna y externa y ahora como empresa vale. ¿cuál es la clave? La, eh, pues eso, los eh, y la atención personalizada el adaptarnos a cada persona ayudamos a descubrir y a for eh, y a fortalecer las habilidades de cada uno. Todos tenemos habilidades, en mayor o menor grado. Entonces, hay veces que o, o nos da vergüenza, como decía el vídeo, o no las hemos descubierto del todo, pues esa es una de las partes eh, que nosotros ahí trabajamos más. Y después, a poner el valor en valor tu, tu potencial en el mercado laboral. ¿no? A ver cómo se diga eso para lo que piden las empresas. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Vale. Eh, ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Aquí lo hemos querido resumir porque, por lo que digo, hay mucho en el mercado. ¿Cuál es el valor diferencial? Equipos y os lo hemos dicho. Sabemos los, lo que quieren los departamentos de selección porque hacemos selección también. O sea, entonces estamos. Es muy, o sea, nos ponemos un gol o otro. Entonces es muy fácil. De hecho, el siguiente es que estamos en contacto, colaboramos con, con los mayores conservadores del país. Ahí estamos hablando. Pues de todas las grandes consultoras, en la Centro de Lola Marcos, en, en IBM estamos hablando de Esther Centeno, en Deloitte de Luis López, en Ferrovial estamos hablando de Carlos Certo, o sea, de gente que son los decisores. es importante? Eh, que como estamos en contacto con ellos, sabemos lo que quieren. Ah, ¿Y qué es la otra cosa importante? Que en el fondo es una la orientación es una selección camuflada. De hecho, Luis eh, de Eloy, que tiene esa visión ahí más. dice, es que esto es una selección camuflada, camuflada clarísima. ¿En qué sentido? En que si yo veo a esa persona y esa persona encaja en algo que me están pidiendo, como le estoy viendo profundamente, y además si le falta algo, pues que me falta el este, y ya lo, y lo pone y lo mejora, oye, ¿qué es que este chico ya lo tienes preparado, ¿O esta chica ya está preparada. ¿Necesitabas esto con esto más este ¿O esto con esto más buenas habilidades de comunicación? Pues ya está. O no, pues, ¿no? Entonces a nosotros combinamos las dos cosas. En, eh, en los programas de orientación completos tenemos 100% de sitio hasta ahora. En menos de tres meses. Eh, puede ser casualidad, ¿eh? Pero, ah, bueno, tienes Tiene truco. Si alguien no se compromete con su meta, nosotros no trabajamos porque esto es un trabajo mutuo. Nos comprometemos nosotros con la gente pero es necesario que alguien se comprometa con su meta. Me refiero, si para conseguir un puesto necesito aprender español, aprender inglés, y ni siquiera con un granito de arena en hacerlo, pues nosotros ni siquiera vendemos el programa de orientación, le decimos a la persona que no, que no le hacemos programa de orientación, no es nuestro cliente. Bueno, talleres prácticos, son totalmente, estamos, eh, os damos unas nociones, pero después ya es entrenamiento, porque se trata de interiorizarlo, de verlo de vivirlo y, y, de, y de fallar, para cuando vayas una entrevista no fallar. ¿Sale? Se trata de fallar con nosotros, de, de ver dónde tenemos que mejorar, de ver eh, si es el cómo o el qué. Bueno, usamos además técnicas de feedback eh, continuo, pero sobre todo también audiovisuales. Os grabamos, os enseñamos, os andamos en detalle, ¿no? de feedback unos a otros, de reforzamiento unos a otros, ahí. para eso sirven los talleres. Después tenemos una metodología y herramientas y guías para todo el proceso. Y ya por último, bueno, y esto es más un sistema de prospección de todo lo que hay en el mercado, ¿no? De, y, y un sistema para... y una base de datos para gestionar todos los CVs y todos los procesos. Bien, ¿qué opinan nuestros clientes? Esto es lo no mejor que podemos deciros. En los últimos procesos de selección, pues, os decimos, pues, les enseñamos a confiar en sí mismos, a sacar a luz cosas que tenían que o no se atrevían a de decirlas o no eran conscientes de que las tenían. Y, y, eso fue lo que fue diferencial para que los contrataban, sinceramente. ¿Algo tan sencillo como eso? Sí. Pero hay que ser experto en sacarlo, ¿no? Y ahí vamos. Entre talleres, individuales y grupales. En, bueno, cosas que tenían que tener en cuenta en la entrevista y después. Práctica y perseverancia. Práctica y perseverancia. O sea, esta persona, por ejemplo, ensayó. Ensayó menos de un mes, ¿eh? Pero bueno, ensayó. Y se lo tomó muy en serio. Cristina, pues nada. Práctica y perseverancia consiguió más de una oferta. Seguimos, marca, por ejemplo, ¿qué dice? Visión de cuáles son las necesidades de las grandes consultoras, ¿no? en este caso aplicada a consultoría, es, es, es escuchar al mercado. Es que hay, hay veces que no escuchamos. Esto todo es un proceso de comunicación. ¿Qué me pide el mercado? Lo estoy mirando. Como estamos en selección os diremos que la mayoría de las personas no se ve lo que pide el mercado, o sea, el puesto. Entonces no van preparados para ese puesto. Pues. Les enseñamos a escuchar, a ver el checklist de lo que pide, si es un checklist de competencias. Pues eso es, eso es lo que aprecia Marta, marca, ¿no? El simular otra vez, el, el reforzar la seguridad y confianza, que a veces falla, no, no nos tenemos de todo que somos buenos, y después a sacar provecho y a vender lo mejor, ¿no? De cada uno mismo. Hugo, pues una persona un poco muy centrada. Ahí la ayuda clave, él dice, Claro, no sabes por dónde tirar para venderte, ¿no? Bueno, pues dice, lo que nos, dimos, lo que nos dio el talento fue, pues eso, un plan estructural, una clara metodología y un enfoque estratégico, ¿no? Seguimos una metodología que se creó y una serie de, de reuniones que tienen cada una su sentido, de una de acogida, una de evaluación de cómo somos, otra de preparación de la marca, otra de preparación del plan de marketing y, pues bueno, Hugo no solo consiguió su objetivo, sino que consiguió incluso a cambiar a un trabajo mejor, más acorde tal, y dice, bueno, a ver si... Esto lo hizo como en seis meses, ¿no? cambió y tal, y dice: Bueno, espero no hacer el Grow en una temporada. El Grow es la metodología que seguimos, pero a veces no Y ya por último, algo bien. Bueno, metodología y tesón para tener los mejores resultados, y aquí consejos y sinceridad. Quiere decir, también damos consejos y sobre todo, os vamos a dar feedback. Si algo no funciona, os vamos a decir. Otro, Un seleccionador nos no lo va a decir, pero nosotros sí, ahí tenéis la oportunidad de aprendizaje. Y eso, en realidad, pues eh, es lo mejor que, vende, que puede vender lo que somos o lo que hacemos. Y lo único que nosotros, aparte de los programas y talleres, que después os los daremos, pues tenemos consejos o recomendamos cursos, vídeos como los que habéis visto, cosas que os pueden eh, centraros o ayudaros en el mercado laboral. Y bueno, nos pues, podéis seguir en Facebook, en Twitter y en, en LinkedIn. Y eso os, os permite estar al tanto ¿no? de todo lo que hacemos, incluso de vacantes, de, de bueno, esta aquí es el resumen de lo que es nuestra empresa y perdonad ese lado porque no me he dado cuenta y no me venía por este lado. ¿Me habéis escuchado bien? Sí, sí, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues ahora no creáis que hemos venido a hablar. No. Hemos venido a trabajar. El pequeño seminario que os vamos a dar ahora es un taller de marca personal. ¿Vale? ¿Habéis oído marca personal? ¿La habéis oído el Víctor Pitch? ¿Qué entendéis por aquí? No tenéis ni sitio. ¿Qué entendéis aquí por marca personal? ¿Alguna arriba? Que no se diga que te hable en clase. Lo que me hace diferente, ¿no? Sí, va por ahí. Mi marca personal es lo que yo puedo aportar. diferente a lo que aportaba... Tu compañera de por supuesto, por un compañero. Uh -huh. Por ahí va. Y vamos a ver cómo lo casamos. Pues, ¿Cuál es el objetivo? Voy a ir muy rápido en la presentación para poder, como me decía Javier, que... Eh, Tenemos poco tiempo. Pues eso, ¿sabre? aprender a dar respuesta a qué son, qué puedo aportar, en qué me diferencio no y por qué deberían de contratarme. Muy ligado mmm, a la meta, a la orientación profesional, porque en el fondo es el soy capaz, estoy motivado, quiero. Y que eso que quiero esté ligado con lo que la empresa puede ofrecerme. Y ahí hay que casar muy bien el mensaje. vale. O sea, en resumen aprender a elaborar mi marca personal, mi editor pitch. ¿Habéis oído también la palabra de pitch? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a trabajar eso exactamente. Vamos a ver primero algunos... Bueno, pues el elevator pitch es sin más un discurso, el discurso de ascensor se llama. ¿Por qué se trabaja tanto a nivel comercial, o sea, empresas como personas? Porque se trata de tener muy claro qué frases le quiero dejar a las personas sobre mi valor diferencial y lo que son, para que se queden con ello y crear, difundir mi marca. Ya, ver, ya veréis la importancia que tiene, ¿Qué tiene, qué tiene de importante? Pues os, os pongo un ejemplo. Una vez que tengo muy claro y que he trabajado muy bien en el editor Pits, si lo sé difundir bien, es más fácil que lo sea mi meta. Lo vamos a ir viendo después. ¿vale? Eh, ¿Por qué en el editor Pits? Pues Porque se lo puedo contar... A un medio responsable de selección, se lo puedo contar a, amigo, a los amigos de mis padres, a un amigo, etc. Y os diré porque tengo que contarle a, a todos lo mismo. No sé, el tema del un poco por el Sí, a ver, así. ¿Se oye bien ahora? No, pero pero... Creo que no, no. ¿Así? Voy a intentar hablar más bajo, a ver si se me oye. ¿Me oís bien por ahí? Sí. Vale. Lo más importante, la metodología que vamos a seguir. ¿Habéis entendido lo de Víctor Pizzi, ¿Sí, no? La metodología que nosotros aplicamos, aparte de Bluett, que es una metodología de desarrollo y crecimiento, es lo que dice Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Se aprende haciendo. Y la parte de, de meta profesional de Vitor Pitch, se aprende haciendo. Vale. Y Iberia y Franky decía algo parecido. Dime y lo olvido de ese amigo de porno, por involucrame, o sea, méteme en ello y lo aprendo. Pues eso es lo que va, lo que hacemos en nuestros talleres. Y vamos a ver una definición que hace un líder. Sí. El... ¿Me oís bien? Yo tengo un buen tono de voz. ¿Me oís bien todos si ¿Sí hablo sin micrófono? Sí. sí. Vale, pues lo dejamos. Bien, vamos a lo que dice Pontices. En línea con... con, con hay, hay muchas definiciones de marca, pero a mí esta, me, esta es un, una, una persona experto en liderazgo, experto también en marca personal. Me gusta su definición y me gusta la segunda definición. Lo primero es la marca de las, a tus pasiones, o sea, mi motivación, lo que me gusta. Los atributos clave ¿no? que tenemos todos y las fortalezas para hacer una proposición de valor al mercado, ¿no? Dejando claro qué me diferencia de los demás. Pero lo más importante es lo segundo, que es lo que trabajamos nosotros realmente en Talento y Visión. Somos el CEO de nuestra empresa, de nuestro yo S.A. ¿Qué quiere decir eso? Es una cosa que no tenemos interiorizada y está en parte por la zona de confort. Somos capaces de aportar muchísimo valor en las empresas. Somos capaces de sacar ahí lo mejor de nosotros mismos, en los másteres, etc. Pero enfrentarnos a nuestra meta, a nuestra propia empresa, a nuestra meta profesional, y tomarla como si fuera un trabajo, eso nos cuesta dolores. Es como, uff, qué miedo, uff, qué no sé qué, uf. Pues esto que dice Tom, Tom Peters es que somos el CEO y tenemos que tomárnoslo en serio. Somos los responsables de nuestra trayectoria profesional. Por eso hemos elegido uh, esta definición. Bueno, vamos a ir trabajándolo. Marca personal y Grow. ¿Habéis oído alguna vez la metodología Grow? Vale. Pues es una metodología muy simple de coaching que se aplica en todas las grandes consultoras, tanto en crecimiento eh, profesional, estando en la propia empresa, bueno, y muchas multinacionales, como sirve perfectamente para orientación laboral. Nosotros lo hemos usado tanto en transición como en orientación y funciona perfectamente porque es muy fácil de, de entender y de seguir. Y me permite además trabajar mi marca, porque trabajar la marca así a secas sin saber para qué es muy complicado. Entonces esto nos sirve como marco de referencia y de hecho tenemos plantillas donde trabajamos, empezamos trabajando lo que llamamos el grow. ¿Vale? La primera, inicial significa goal en inglés, no objetivo. Profesional, valores. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Bien. Una de las cosas que más cuesta, ¿eh? Que esa es una de las cosas en que con alguna gente invertimos mucho tiempo, ¿vale? Segunda, reality. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi CV? O sea, ¿cuál, ¿qué he hecho hasta ahora? Eh, ¿Qué habilidades tengo? qué has competencias pues tengo necesito mejorar? Bien. Esa es otra reflexión. Ya tengo mi meta, tengo lo que soy. Que normalmente el CV lo refleja muy bien. Os habíamos pedido que trajerais el CV. ¿Lo habéis traído? Sí. Vale, esta, aquí falla todo. las metas es difícil, pero aquí falla mucha gente. Opciones. Dentro de mi meta y de lo que soy, ¿qué opciones me da el mercado? Opciones es la parte de escucha. Esto es un proceso de comunicación. Vale, yo puedo contar lo que soy, pero he escuchado lo que me pide el mercado. Me he fijado lo que me pide. Os aseguro que esta es una de las cosas que cuando lo hacemos en talleres a la gente le, les, les tenemos que insistir en que bajen. ¿Has leído bien? Sí, yo quiero trabajar en una consultora o quiero trabajar en recursos humanos o en finanzas. ¿He leído bien lo que me piden los anuncios? ¿Lo he chequeado contra lo que, con lo que yo tengo? Porque hay que prepararlo a las opciones. Esta parte de escuchar, por favor, es importantísima. Tanto en toda la parte del proceso, desde que leo un anuncio hasta que voy a una entrevista todo. Escuchar lo que me preguntan lo que, y responder a lo que me preguntan. Pues es eso, responder a lo que me preguntan. Cuando mando un CV, tengo que responder a lo que están preguntando, en el anuncio. O sea, darle eh, respuesta a que puedo cumplir todo eso o lo que no puedo cumplir estoy en fase de conseguirlo. Bien, y por último, el plan de trabajo. Bueno, pues entonces, la metodología con que termina. Tengo un objetivo, tengo una realidad, me piden unas cosas y el plan de trabajo en que se basa en trabajar lo que me falta. Normalmente lo tenemos ya dividido como en tres partes muy claras, es preparar bien el CV para mandarlo, en línea con lo que me pide, otra parte que es mi plan de marketing, a dónde lo envío dentro de mis metas y tal, y otra parte ya es, que es qué competencias me falta que tengo que desarrollar Imaginaros que me falta el inglés y estoy en un B1. Bueno, pues las, lo que me ponga tiene que ser alcanzable, pues me pongo el B2 o el B1 y medio. Pero se trata de ir poniendo en objetivos y, además, como eso mismo, se lo voy a contar al que me esté entrevistando, ya no es el de uno, ya es una persona que se ha puesto para conseguir ese objetivo, alcanzar su mesa. Detrás hay mucha competencia que puedo ver, una persona que se esfuerza y se orienta al resultado, que está comprometida y que le apetece lo que estoy ofreciendo porque se ha puesto a trabajar. Entonces, el trabajar, esto es muy importante. Lo estamos metiendo en la meta, pero os lo explico para que entendáis que lo que vamos a ver, lo que, el ejercicio que vamos a hacer, tiene que ir trabajado con esto. Hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer la primera versión, pero tiene que ir orientado a este trabajo previo de dónde quiero trabajar, en qué áreas, pues en el área financiera en cualquier empresa o no, en el área financiera en una multinacional o no. Me da igual el área, pero quiero trabajar en una multinacional o me da igual todo y lo que quiero es trabajar. Claro, es que todo es válido. Esa es parte de lo que hay que trabajar. Hay gente que dice me da igual todo y después no le da igual todo porque tiene unos valores, unos principios o lo que sea. Pues esa es la parte primera que hay que trabajarla bien, porque una vez que la tengo clara es más fácil. Después es qué tengo, cuáles son las opciones y qué me pide el mercado y un plan de trabajo para conseguirlo. Fijaros si es fácil. <risa> bueno, pues esta metodología la usamos porque es súper fácil de seguir. Solo hay que comprometerse con, mi, ¿no? con nuestro propio desarrollo crecimiento personal. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es importante de alguna de las cuatro partes eh, que queréis entender ¿No? Pues venga, seguimos Vamos allá Ya hemos dicho que entendemos lo que es la marca personal Entendemos que hay un mensaje Que tengo que responder a quién soy, qué sé hacer mi valor diferencial y por qué debería contratarme. Bien Vale, la segunda parte eh, Sergio, eh, vas a ser Cuidado, que es otra cosa la que hay que sellar. El mensaje está perfecto. Imaginar que, que es lo que vamos a sellar hoy. Que tenemos un mensaje perfecto. Lo Elaboramos, perfecto, alineado y tal. Pero cuidado, importa tanto el qué, como el cómo. Comunicación. ¿Cómo lo digo? ¿Con qué tono de voz? ¿Se me ¿Lo, ¿Voy seguro? ¿Lo estoy expresando con autoconfianza? Lenguaje facial y corporal. Cuidado. A ver si... Voy así, eh, le pongo caras o ojos a otra persona, no es la primera persona que mira así como o pone gestos. Eso hay que cuidarlo. Y cuidarlo es ensayarlo. Vale. Energía de determinación, optimismo, aunque actitud No, Me lo creo, me creo que lo voy a conseguir. A pesar de la que está cayendo, que es lo que hace que, que, que nos metamos todos en, eso, en el bucle del fracaso. No, no. no optimismo, paso a paso, perseverancia. Autoconfianza, que va ligado a la perseverancia. Respeto, cuidado no faltar nunca respecto a la otra persona, ¿vale? A veces pasa. Y ya por último, presencia, saber estar. Todo sigue siendo eh, comunicación. La empresa cuando pone lo que necesita, pues pone, pone exactamente, pues licenciado inglés, no sé qué vale. Pero sabéis que o lo pone, o por terceros lo sabéis, que hay una forma de vestir, una forma de comportarse, cada empresa tiene una distinta unas empresas son muy, muy formales, por ejemplo, los bancos sabemos todos que, vamos, impecables de arriba abajo, el traje todo oscuro, no sé qué, son de Santander con la corbata roja, eso sí, o sea, lo sabemos, o lo ponen claramente porque, porque ponen a su gente ahí expuesta, ¿no? o porque lo sabemos por el mercado, pues si voy a Santander no voy a ir con la corbata azul uh, o con... A ver, estoy, estoy exagerándolo, pero la comunicación también es eso, presencia, cuidado de la presencia en línea con lo que quiera, y después es estar las posturas, que es otra de las cosas que vamos a trabajar. Vale, bien, entonces, hasta aquí hemos trabajado nosotros, pero no. Veníamos con la intención, se lo decíamos a Javier, que hoy aunque fuera una pildorita, ibais a trabajar. Yo no sé si tenemos propiedades para todo. ¿Tenemos? Si no, llega a hacer alguna más. Sí, pero para hacer... Ah, bueno, que lo hagan en el largo, vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Para poder trabajar el discurso, del evento pitch, de la manera más fácil es hacerlo como por fases. Y la primera fase es hablar de lo que es perfil duro, perfil blando y después meta motivación. ¿Por qué decimos perfil duro? Porque lo usamos mucho en selección. El perfil duro es todo aquello que es objetivo. ¿Soy licenciado? Es objetivo, ¿no? Soy o no soy. O soy, eh, si no soy licenciado, puedo ser diplomado o puedo ser lo que sea o máster, o pues soy licenciada en máster, eso es objetivo. ¿Tengo tal edad? Es un dato objetivo. ¿Tengo un nivel X de inglés? De 1 de 2 tres, o de tres, o de lo que sea. Eso es objetivo. ¿Tengo cuatro años de experiencia? Eso también lo podemos considerar objetivo, lo tengo. O sea, he estado contratado haciendo lo que sea de finanzas en una empresa. Pues eso es lo que llamamos perfil duro. Perfil blando, y eso es lo que empezamos haciendo cuando hacemos un, eh, un informe de entrevista, pues lo que queremos haciendo. Pepito Pérez, eh, de tantos años, licenciado eh, no sé qué, máster de no sé cuánto, tres años de experiencia en tal, muy bien nivel de este, inglés B1, francés de, eh, B1, no sé qué. Si. Perfil duro. Vamos al perfil blando. El perfil blando son todas las habilidades, lo que es propio de cada uno. Eh, lo que destaca, ¿no? porque todos tenemos en mayor o menor grado eh, determinadas habilidades. Pues el trabajo de equipo, eh, las habilidades de comunicación pues temas de energía de determinación, temas de orientación a resultados, lógica, capacidad lógica, analítica, etc. Pues eso es el perfil Y después está la meta, la motivación. ¿Dónde, ¿En qué áreas quiero trabajar? ¿Qué es lo que me motiva? Puede haber más de una, ¿eh? y, y la meta, ¿y cómo escribo mi, mi marca? Si lo tengo muy centrado, pues lo escribo muy centrado. Si estoy abierto, pues estoy abierto. Me refiero, si a mí me da igual la empresa, pero quiero que sea finanzas, Está claro, cuál pues es mi meta. Y todo lo que escriba aquí tiene que ir orientado a finanzas. Aunque haya hecho 50 máster de recursos humanos. ¿Vale? Por eso se trabaja la marca. Lo que, lo que quiero vender de mí. ¿Vale? Después yo os diré por qué llamamos el editor pitch y por qué es marca y por qué hay que difundirlo de forma consistente en todos los sitios. Bien. ¿Vale? Pues Dinora, eh, os estaba repartiendo... Vamos a ver un ejemplo. Pásalo. ¿Eh? Sí. Que, que a los que no les ha llegado la hoja, que podéis completar en la hoja en blanco si sin fina también os damos lo que pone en la otra hoja y así podéis realizarlo. Vale, y también... no, no, no, vete, vete, vete rápida. Bueno, el ejemplo es lo que estaba contando, no se ve bien por cierto. se ha quedado muy bueno. Perfil duro, licenciado vale por la universidad, importa la universidad si la queremos destacar, imaginaros que estudiáis en una universidad muy mala. Pues no, pero que estudiáis en cualquier pública o cualquier buena, pues sí. En EUDE, por supuesto, pues sí. <risa> ¿Vale? Entonces. Ah, que lo estás poniendo la negro, ¿no? Vale. Licenciado vale por la UAM. Los MBAs, por supuesto, vienen muy bien. ¿no? ¿Vale? MBA por EUDE, vale. Prácticas de ingleses en el banco San Vale, Vale. esto es un ejemplo. Nivel C1 de inglés. Volvemos pues a que son datos objetivos. Microinformática. También si tenéis un Estela, lo vuelto a de las cosas que piden para todo, no sé por qué, da igual que trajes en recursos humanos, que lo que sea, es el Excel, O habilidades microinformáticas. Pues el que la destaca y si normalmente las piden, pues también. Vamos al perfil blando. El perfil blando es el que más debe de estar orientado a lo que, bueno, cualquiera de ellos debe estar orientado al valor diferencial para lo que tiene. Vale. si la empresa lo que busca por eso os digo que es muy importante aquí no la vamos a trabajar porque no vamos a trabajar con puestos si la empresa lo que valora es sus valores o lo que busca es creatividad, orientación a resultados y trabajo en equipo no voy a mentir y poner lo que no tengo ni voy a escribir exactamente lo, lo que ellos piden no, pero si dentro de esas <tose> características que piden hay alguna que yo tengo, pues por supuesto las, las destaco vale. siempre, claro a lo que piden porque voy a responder a otra cosa ¿no? ¿qué me piden? esto, pues no voy a y por supuesto, no pongáis 20 cosas entonces habéis pedido credibilidad sobre todas las demás se trata de ir a lo que me piden que yo cumplo, y si ya aporto un valor diferencial pues con más con más, con más claridad vale, y la meta bueno, este es, este es un ejemplo de una persona pues en este caso hemos puesto una persona que quiere trabajar en una conductora así eh, de forma abierta, porque me permite que desagreguen los proyectos del sector financiero principalmente. ¿Por qué pone principalmente esta persona en concreto? Por no cerrarse. O sea, está bien, lo que está diciendo al mercado, a los demás, es: quiero trabajar en consultoras, me gusta el área financiera, pero si trabajo también no, me vale. Porque si digo solo finanzas y resulta que hay, hay logística y producción, pero no las no, no finanzas, pues he perdido mi oportunidad. Vale. Bien. Bueno, pues entonces, os han repartido papel a todos. ¿Bien? ¿Le, ¿le habéis repartido también el formulario de evaluación? Pues vale. Y no sé cómo lo, lo vais a tener que compartir. No, algo así. O sea, de eso sí, podemos a lo mejor sacar algo bien. Vale. Entonces, eh, el formulario de evaluación os lo explico después. Vamos a hacer ahora 10 minutos, cada uno tenéis una hoja. Vais a hacer en 10 minutos vuestro ¿Tenéis el CV cerca, no? Vuestro elevator pitch, la primera versión. ¿Entendéis? Haced un resumen. No vale no trabajar, ¿eh? O sea, todos tenéis que hacer un resumen porque sig la siguiente parte del ejercicio es que se lo tenéis que contar a vuestro compañero de al lado y él os va a dar un Y algunos vamos a pedir que, que digáis lo de vuestro compañero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este es un... E es, un e es puro aprendizaje. Ya veréis además por qué lo tiene que decir vuestro compañero. Entonces, por favor... Eh, si tenéis dudas, estamos aquí Nora, Sergio y yo. Eh, primero perfil blando, después perfil duro, porque es, es para establecer un orden y después desmantelar. <risa> ¿Vale? Venga, 10 minutos. Son ahora mismo menos 25 a menos 4. Primero perfil duro y después blando. Perdón. No sé si lo he dicho de otra vez. ¿Vale? No, nada no, no, no. El alto, el alto, el alto es de dos. Este uno es un gato. Así, casi. ¿Quieres que Somos besos. que yo eh, cuidado señores, si, si tenéis, imaginaros que tenéis pues ocho años de experiencia muchas cosas. Eh, resumen, enfocado a la meta siempre. Un resumen, que es lo que le importa pensar, poneros en el lugar del otro, del que lo tiene que oír. Si, esta, si vuestra meta es un puesto de finanzas y tenéis ocho años en finanzas y en grandes multinacionales, o sea, dais detalles de lo que importa, de lo relevante, de lo que creéis de Ocho años en. Eh, imaginaros que pide el SAP. Ocho años en finanzas eh, con temas de SAP. Que no lo piden. Vale. Importa la orden de tecnología. Sí, pero también las. Cuidado, salvo, hay excepciones. ¿eh? Porque hay veces que falta destacar, y en algún caso lo hemos visto y destacar, tanto normalmente es el orden cronológico inverso, o sea, que en la formación es el orden cronológico. O sea, es una literatura y es por el que entre entre las unidades, entre las entre las entonces, como estamos hablando del resumen, varios usos de lo que quiero los si son además gordos se destaca el curso, son más de 40 horas o cursos. Sea, hay cursos de. ¿Cómo se puede llamar? Los de. de. Sí, no la de. Cursos de. Cursos de. Cursos de. Cursos de. Cursos de. Cursos de. pidiendo de. es de. Cursos de. Cursos de. Cursos de. Parte de Office, okay. uh, PowerPoint, Excel. Okay. y informática es ya, porque lo pueden sea, tener en un puesto, es de programación okay. más más, de... okay. y en ese caso puede ser que interese ponerlo. Ahora te pones el cubo detrás. Me llamaba ahora que tenía que hacer, estoy grabando. <risa> Aquí no estamos con el TV, sube, Entonces es el cuerpo de resumen. Otra cosa es ver si aparte O sea, son los que entonces, si tenéis mucha experiencia, se resume, no se trata de ahora ponerlo bien, pero no lo que tenéis El resumen del plástico debe otra persona. ¿De cuánta experiencia tengo y llegaba a mi ¿Cuál era? ¿Alguna duda? no? ¿No? Bueno, no está tuyo. Casi que tenerlo acabado, ¿no? Si mandamos. No Daros cuenta que es una primera versión, que esto requiere, no es que ahora lo hago un día y que haga un selección y Estamos, ¿no? Vale, pues si hemos dado un formulario también, que es lo que voy a enseñaros ahora, eh, ¿cómo evaluar? Pues a todos os hemos dado un, una hoja de cómo evaluar un elevator pitch porque ahora vais a tener que contaros vuestro, vuestro elevator pitch, o sea, lo que habéis escrito a vuestro compañero y vuestro compañero os va a evaluar a grandes rasgos. La escala de evaluación del 1 al 5. Estamos aquí para ensayar y, y tal. No os va a evaluar, pero a poco hace falta que os diga la nota. Es más, que os diga qué habéis hecho muy bien y si hay algún punto. Es más, esa evaluación qué habéis hecho muy bien y si hay algún punto que tendríais que mejorar ¿vale? y después hacéis lo contrario y cuidado que os van a... que después vais a tener que contarlo con vuestro compañero con lo cual la atención que el gol seleccionado también es muy duro, hay que estar o sea, prestando, observando a la persona que me está hablando con todos los sentidos ¿vale? ¿qué tenéis que valorar? pues tenéis todos ahí la... la hoja ¿no? por un lado si del perfil duro ha explicado su trayectoria académica y profesional, no se ha, ha olvidado de nada, y ha destacado lo relevante para el puesto. El puesto se supone que tiene que ir ligado a su meta, no sabemos cuál es el puesto. Pero sí ha destacado lo relevante para su meta en este caso. Vale, esto es un formulario. Perfil blando. Ha destacado las competencias y habilidades. Ha mencionado qué puede aportar a la empresa si a grandes rasgos. Vale. Y después, la meta-motivación. Aunque hablamos de vuestro objetivo profesional, tiene que ir ligado, esto, lo, esto es un formulario que usamos para todo, tiene que ir ligado a haber demostrado, buscado información sobre la empresa. O sea, he escuchado a la empresa cuando digo, estoy, te, quiero trabajar en, en Deloitte, por ejemplo. He visto lo que pide Deloitte, cuáles son sus valores y puedo decir que soy una persona que trabajo bien en equipo, que me gustan los retos, etc. ¿Y puedo destacar algo de Deloitte? ¿Que haya visto? ¿Lo puedo demostrar? muchas veces no nos leemos cuando vamos a las entrevistas que hacen las empresas o que es diferencial o que acaban de ganar un proyecto gordísimo. Cualquier flash que ellos vean que no... Ya te digo, aquí no es el objetivo, pero por ahí van los tiros. Vale. Esta es la primera parte del formulario. La vuelta es el cómo. El cómo es... Porque es, ya os digo, el mensaje puede ser con un 20%. Otro 30% es la voz. Que lo diga con seguridad. Y el resto ya es mi lenguaje corporal... O al sea, estar, vestimenta, etcétera, vale, comunicación, defiende con argumentos sólidos, o sea, claridad, defiende las cosas con, con, con, con claridad y seguridad, presencia, aquí como lo vamos a evaluar, no habéis venido en procesos de selección, si estamos en procesos que ensayamos, a la gente la hacemos venir a corte de puesto que va a presentarse, porque es la manera de ponerse, no es lo mismo... Cuando uno se pone un traje, si va a un banco, no, que cuando va a informar a vaqueros, entonces nos tenemos que poner en situación, nos enseñamos tal cual. Pero aquí, por lo menos, podemos ver si la persona pues, tiene, son, el, lo mejor es siempre en entrevistas, dos manos encima de la mesa y a, de pie o sentados, sonriendo, como dicen los de, profesores de pilates, con los ojos para atrás o son una postura natural, pero como sonriendo, por supuesto no caído, mirando los ojos, eh, mirados los ojos, es que escucho. ¿no? vale y te respeto que no mirar es una falta de respeto mejor. vale eh, bien bueno, en las cosas lo... aquí no vamos a hablar de entrevistas pero el bueno es la, la educación no el respeto, buenos días, me siento me siento, preguntar y todas esas cosas lo vamos por supuesto, aquí no la vamos a ver. Vale. energía, determinación y sobre todo confianza, cuando una persona está segura lo dice con, y motivada lo dice con energía, con determinación cuando no, pues Oye, pues sí, soy, trabajo bien en equipo... ¿Qué ahí? Pero bueno, ¿qué? La, la, la autoconfianza en todos los temas de selección es, bueno, en general, como en todo, como en todo el ámbito profesional, pero sí. si tuviéramos que definir un término que marca la diferencia es autoconfianza. Sí, sí, porque si tú no te lo crees... Si lo dices seguro, convencido, tal, eso tiene una, una repercusión y cara de una manera... Si tú no te lo crees, ¿cómo se lo van a creer los demás? Porque además el de selección después solo tiene que vender a un tercero. Cuando a una persona solo le falta algo se lo decimos, oye, prepárate bien esto porque todo lo demás es fenomenal, pero cuidado que para ser periodista estoy bien preparado. O bien tener un vestido que vienes con cuotas, o lo que sea. O quítate el piercing. Eso es porque somos. Que por cierto, eso así, con toda naturalidad, tranquilidad y siendo políticamente correcto Ojo con el tema de los piercings y todas esas historias, eh. Pero así, como digo, o sea, así, sin ningún tipo de. Y no, dice, ¿yo mi personalidad? Sí, sí, tu personalidad, pero por tu casa Porque cuando vas a una entrevista, lo cierto es que en general no gusta ¿eh? El tema de piercing, de de, de, de de chicos y cosas de estas Excepciones hay, por supuesto Y seguramente se mencione poco el hecho de que no es conveniente ir así Pero esa es la realidad, ¿eh? O sea, luego ya... Sí, porque nuestros clientes, o sea, nosotros somos de selección y intentamos ponernos en vuestro lugar pero nosotros solamente tenemos que vender ese producto o vuestra marca a un tercero y cuidado que ahí bueno, cuando ya salen de tiene el y no lo quieren punto, es que da igual que salen mejor entonces tienes que decir al para la chica, oye, quítatelo o bote de traje, si no te has puesto lo que sea, y si no estás dispuesto pues ya está Sí, sí, no pasa nada, pero tú tienes que saber cuáles son tus posibilidades, tienes que jugar con eso. Vale, y ya hay interpersonales, de de esto es un formulario tal, pero en el fondo lo que tenéis que evaluar es qué dice y si está alineado con su meta, tanto el perfil duro como el blando, y cómo lo dice. ¿Vale? Entonces, es importante que os quedéis con dos clases porque le vais a tener que dar feedback de qué destacáis, o sea, qué ha hecho muy bien y qué, si le dais algún elemento de mejora. Vale.